¿Qué tal? Buenas tardes, me llamo María Belén y quería contarles un poco mi experiencia y mi vínculo con el Departamento de Arqueología de la Escuela Superior de Museología de Rosario en el marco del ciclo en primera persona. Mi vínculo se inicia cuando yo era estudiante de la carrera de Antropología luego cuando fui estudiante de Museología y por último como profesora de una cátedra de esta Escuela Superior de Museología. Lo primero que, que hice con el departamento fue participar de una excavación en el sitio Playa Mansa, que se ubica entre las localidades de Arroyo Seco y Figueras. Eh, luego también en una excavación en la Plaza 25 de Mayo, que es la plaza que queda frente a la Catedral y a la Municipalidad en Rosario. Y el primer proyecto grande que recuerdo haber participado eh, y del cual tengo hermosos Recuerdos, sobre todo por haber trabajado con, con amigas, que hoy son colegas, pero con, con dos compañeras y otros compañeros. Éramos cinco personas que estudiábamos antropología y museología. Eh, estoy hablando de eh, María Belén Colazurdo Paula Villani, Roque Moreira y Fabián Fontanella. Los cinco eh, empezamos a hacer una pasantía en el Departamento de Arqueología. Y... Tuvimos la, la idea y la intención de poder exhibir las colecciones del departamento, de poder ponerlas en valor y, y darlas a conocer a la, a la comunidad a partir de una propuesta expositiva. Eh, poder combinar el trabajo que veníamos haciendo y que tenía que ver con técnicas específicas eh, que traíamos y que aprendíamos en antropología, pero poder ponerlos en valor a esta colección y darla a conocer a la comunidad eh, ...a partir de alguna propuesta expositiva. Eh, en ese momento se nos ocurrió que sería interesante no hacerlo en espacios eh, comunes... ...o que uno estuviese acostumbrado. La ciudad no cuenta con una institución donde exhibir eh, piezas arqueológicas... Y, ...y conociendo, empezando a ver de qué se trataba la colección... ...mucha de la colección que hay en, en el departamento, pero no, no la única... Eh, hicimos foco en lo que era la vajilla eh, del sitio La Basurita, la vajilla encontrada eh, eh, en este sitio. Eh, y ahí empezamos a pensar de qué manera podíamos exhibirlas en, en espacios y lo llamamos eh, espacios no convencionales. Tuvimos intervenciones en distintos lugares. Por un lado en el bar El Cairo, eh, montamos... Durante una semana eh, montamos una mesa eh, con vajilla de, extraída de este sitio y eh, acompañada con, con gráfica y con información y siempre con alguno de nosotros que estaba acompañando la muestra y sirviendo de mediador entre la colección y cualquiera que asistiese al, al bar y, y consultase y quisiese conocer un poco más sobre la carrera y sobre las carreras porque nos servía para hablar de antropología, nos servía para hablar de museología y nos servía para hablar de la existencia de este departamento. Y luego de estar... estas, Todas estas exposiciones se realizaron en el año 2005 eh, y a su vez, además de exponer eh, en estos espacios urbanos, también eh, nos presentamos en, con una ponencia eh, en distintos congresos. La ponencia eh, tenía que ver con, con el proyecto que le daba Marco que al que titulamos del tiempo del ñaupa difusión del patrimonio arqueológico de rosario en espacios no convencionales eh, primero la primera exposición que tuvimos fue en el segundo encuentro de estudiantes de museología el segundo encuentro nacional que se realizó en la umsa en buenos aires eh, luego que el primero fuese aquí en la ciudad de rosario en 2004 eh, en este, bueno, fuimos los cinco a exponer eh, y a poder presentar el proyecto en el que estábamos trabajando como pasantes del Departamento de Arqueología y luego también en el encuentro de cronistas barriales que se realiza en la, en la ciudad de Rosario. Para el siguiente año, para el 2006, eh, junto a María Belén Colasurde y a Paula Villanis eh, seguíamos siendo pasantes del departamento. Y tuvimos otra propuesta que tenía que ver, en este caso, con normalizar las colecciones de, del departamento y poder comenzar a, a, a plantear distintas propuestas que tengan que ver con eh, la guarda, mejorar las condiciones de guarda y almacenamiento eh, de las colecciones extraídas de distintas excavaciones de, del departamento Rosario. Eh, para ese, bueno, eh, el proyecto fue acompañado de... Eh, otra ponencia que tenía que ver con este proyecto de normalización eh, esta ponencia también con esta ponencia nos presentamos en el tercer encuentro nacional de, de, de estudiantes de museología que se realizó en salta eh, y para nosotros era importante eh, seguir visibilizando y poniendo en valor este espacio con el cual estábamos muy muy comprometidas porque entendíamos y veíamos el potencial que tienen esas colecciones para, para la ciudad, para la región y para el país. Eh, luego, por distintas cuestiones que eran ajenas a, al departamento, no pudimos proyectar eh, la normalización de las colecciones, eh, e incluso terminamos nuestro vínculo como pasantes, porque en 2006 nos recibimos, eh, y ya ahí... Eh, mi, mi último contacto con el departamento hasta la actualidad fue como profesora titular de la Cátedra de Museografía III en un proyecto que tenía que ver con eh, el, el modo en el que iban a rendir todo el curso de ese año, de tercer año, la materia eh, de la que yo era profesora y tenían que proyectar, diseñar, proyectar y montar una exposición en algún eh, espacio de la ciudad perteneciente a la Secretaría de Cultura se eligió el distrito centro y para se empezó a trabajar en la idea en el concepto de la muestra y, y en cuáles podrían ser las colecciones pertinentes para acompañar este concepto para lo cual eh, la muestra se llamó somos los otros confluencia y devenir y, y fue atravesada por muchos conceptos que tenían que ver con eh, el ir y venir de distintas comunidades y distintas poblaciones que confluyen en la actualidad en Rosario y que han confluido en otros tiempos históricos. Les digo algunas de las... Les cuento algunas de las palabras que, que se proyectaron, que se pensaron y que se trabajaron en grupo porque esta materia la rindieron eh, todo el curso que se recibía este año y todo el proyecto fue trabajado en todas sus instancias por todas las, las alumnas. En ese, en ese año eran todas mujeres. Migrar, inmigrar, trasladarse, eh, mudar, dejar atrás, volver a construir, movimiento constante de la humanidad, un nuevo lugar, un otro, un nuevo nosotros. A su vez la intención eh, tenía que ver con exhibir en algún espacio eh, que no tuviese que ver con un uso exclusivo de exposición, eh, sino que tuviese que que fuese un acompañante a la gente en el momento de hacer trámites. La exposición se extendía en distintos espacios que tiene el Distrito Centro, donde la gente acude eh, por distintos requerimientos que tengan que ver con trámites eh, vinculados como habilitaciones, pago de impuestos, servicios, banco. Eh, y la muestra eh, exhibió dos tipos de colecciones. Por un lado, colección del Departamento de Arqueología, y por otro lado, colección fotográfica, el archivo fotográfico también dependiente de la Escuela Superior de Museología. Esta muestra eh, colectiva fue inaugurada hacia mediados del 2017 y duró los tres meses de verano. Y, y fue una experiencia muy enriquecedora que también potenció y pudo poner en valor las colecciones del Departamento de Arqueología. Y a nivel personal también fue una muestra eh, importante eh, porque yo al año siguiente ya en 2018 dejé de dar clases como profesora titular de museografía 3 así que tengo los, los mejores recuerdos de, de, de todos estos años y del vínculo y, y de la confluencia de antropología y museología en mi vida. Aprovecho la ocasión para agradecer muchísimo la invitación y ansiosa de escuchar a otros que hayan sido parte de este departamento.